Ta shitani ni cuña, ta na policía, shinta Jesús, que na beta caifás, ta cuana, vecano no yo, ta pilato, ta taño roma, cura, ta cura, ta gobernador, ta santa chino, no na judío, ta na judío, na chica, cuachi, satata Jesús, di cona, cuana shin, na policía yo, ta nisha, na que vecano yo. Tana judío yo, Nishina, Kibina, y ni ve yo, Tallita nake, saachi yo, Dallina judío, Nyakachi, di Kibina, ve en nibi, naumbasa kuna judío, Chitaya andosonanda yo, Tanduna nibi ya non Dios, Taunguchi chinyona na kushuna, bico pascua, Saata pilato, que era vera, taquishara, Dake que no na judío yo, tan indacato shata Jesús, cachira sa china, da yo, cachita pilato china, tanda cuina, cachinaza, ta un sibiñita, da come cuachi ta un vasa kishindi, natashindi da un niku, cachinashinta pilato, tanda cuina pilato ni carasa, Nakindora con oración ya na ni mindo, ya cuachira. La tal yo en mindo, na judío, cuachira china. Tanta cuina judío, ni cana. Ta Jesús yo, chenio kiwira. Tamiendo na judío, onbasa comiendo tal yo, ta chindi, kiwi niwi, na come cuachi. Chinda sa cuiti na yo Roma, kuna comiendo tal Nya kiwi niwi na kome kwachi. Kachina pilato. tapilato. Siin ka ana toon yoo kundiwi toon niya nikaata Jesus da sa ko kibira. Saachi tanachinyo nyo Roma kachina di nibi indiso na kwaci niya tashi kibina. Da sa katakanda na nibi yoo da atong Cruz da kibina. Da sa tapilato Dikora nikibira inibera. niñivera. Tasha da na Jesús Nora. Tasa a Jesús Nora. Tan inda kachirasa. oña Kunrey, Nona kun rey no judío, cuenta Jesús. Ankaku, cu, toño sinimió, ya cao chinta. Anta cu toño Tashi ni unya tasa un shin, cachita Jesús, shira, tanda da quinta pilato, cachira sa, asha ni sinu ta judio qui, ta yo, ta judio kumiun, tan ni vi nañomiun, shina sutunano, beño oñon, kunatashi Kwachi kuachi, sauno bitin, da Kwachi kunya ni ki cachita pilato, shinta Jesús. Tanda cuenta Jesús ni carasa on si no yo kuno santa taño yibi yo kuno santa chino y ni cu tasá ni vi nandiko ana shai ji da ni nasa inisini ji tandi sha nyoka no no i on basa da vin no nyo yo cacheta Jesús sinta Pilato, Tatuku Nika Anta Pilato, Shira, Anko Nikachi, Tongyo, Din Ni Ta Rei Kuyo, Kachira, sinta Jesús, tanda Quinta Jesús, Ni Karasa, Ton Myokachi, Ji Iku Ta Rei, Ta Ji, Ta Kuinta, Ka Indi, Kishai, No Yibi, Yo, Tan Ka Kwi, Yukunyanda, Tan Din Nani ninyi yuuyo sinyanda chika soo na toong nyakayin sinna kachita Jesus sin tapilato tanda kuini tapilato kachira sa yuku miyanda kachira tasa atuku ketata pilato tanika arashina judio kachira sa tanyi kwachi tayo ni kuchinyo na nii kibira tawitin kisabi ko paskwa tandi sabi ko yoo sa ninyi ta tan naka iniweka niya kera kondikara ang konindo niya sa ninyi tayo takurrei nondo na judio kachi tapilato si na tan da kuina ta shindindena ni kana kachina sa on on sanyong tayo o ba akasanyong tabarabas na kondikara kachina shintapilato Tata Barra yo si cuñita cuina